The <laughs> people Vamos a Esta es una novedosa interpretación del cuadro de los comedores de patatas de Vincent van Gogh. En base a un dibujo lineal sobre el cuadro original, decidimos introducir los aspectos característicos de otros cuadros del autor. Creamos un ambiente muy luminoso, utilizando vestimentas de colores vibrantes y coloreando el fondo de la habitación en tonos claros. Manejamos una paleta basada en la duplicidad cromática, rojo-verde, amarillo-violeta y azul-naranja. Cambiamos la técnica de pintura utilizando trazo corto y pincelada distinguible. Incorporamos el tono azul intenso en las ventanas como en la noche estrellada del autor. Duplicamos elementos decorativos presentes en la escena, como las lámparas y los cuadros. No olvidamos introducir los rojos presentes en el autorretrato, como elemento de tránsito entre la época claroscura inicial y su pintura posterior. Por último, incorporamos elementos desplazados, pájaros volando dentro de la habitación. Al igual que para el autor, esta ha sido para nosotros nuestra obra maestra.